Bueno pues en primer lugar es que gracias por, por venir. Queríamos eh, explicar la iniciativa, la moción que hemos traído al, al Parlamento Vasco esta mañana y que finalmente ha sido Aprobada una vez nos hemos entendido con EH Bildu y también con el Partido Socialista. Una iniciativa eh, con la que pretendíamos que el Parlamento Vasco se, se posicionase, se posicionase eh, en la misma manera que se está expresando la sociedad vasca en las calles y que lo han expresado muy bien esta semana en las manifestaciones. Es decir, pensamos que los presupuestos generales del Estado que ha propuesto Mariano Rajoy ...van a perjudicar a las y los pensionistas del conjunto del Estado... ...y en concreto a las y los pensionistas de Euskadi... ...porque van a consolidar la pérdida del poder adquisitivo... ...de las, de las pensiones públicas. Nos parece que, que en estos momentos... ...con esta reivindicación en la calle... Eh, no es aceptable que el partido nacionalista vasco nos diga que el único requisito para negociar y acordar eh, unos presupuestos del partido popular es la retirada de 155 nosotros estamos de acuerdo con que 155 la aplicación debe desaparecer pero nos parece que eso no es razón suficiente porque pensamos que los presupuestos generales del estado son razón en sí misma suficiente negativa para no apoyar y no respaldar los presupuestos generales y por lo tanto hoy lo que ...deberíamos también era que aquella moción, aquella, aquella PNL que trajimos también al Parlamento desde nuestra coalición, el Carrequín Podemos, y que fue aprobada el pasado 1 de marzo con el respaldo de toda la Cámara menos el Partido Popular sobre medidas concretas de pensiones, eh, pasara su primera prueba de fuego, porque aquello no puede quedar en papel mojado. Y la primera prueba de fuego van a ser los presupuestos generales del Estado, que si se aprueban y que nos respalde, dará carta blanca a eso, estarán traicionando una de las medidas concretas de aquella iniciativa, que es la de que las pensiones eh, se actualicen, suban acorde al, al IPC. Hoy, finalmente, el Parlamento Vasco ha aprobado la, la iniciativa que nosotros proponíamos y, por lo tanto, entendemos que la expresión mayoritaria de la sociedad vasca ha quedado bien reflejada en la Cámara y que quienes estén dispuestos a negociar, con las condiciones de vida de las pensionistas en las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, estarán traicionando también lo que este Parlamento ya aprobó aquel pasado 1 de marzo.